El proyecto de UNICEF fue muy importante, en, vamos a decir, en general, en todos los lugares. Para nosotros fue muy importante el apoyo, vimos un aumento importante de, de usuarios acercándose a la vacunación. Lo más importante es que le involucraron a los jóvenes acá, porque también los jóvenes se sienten importantes en esto, a ver que le están ayudando a sus comunidades y más todavía las personas de tercera edad. Las tareas que hicimos fue recorrer, entregar boletines. Me gustó mucho, en serio, ayudarle a la gente que necesitaba ir casa por casa, ayudarle a la gente que no podía venir con sus hijos. El proyecto es muy importante para mí porque ayudo, me divierto y aprendo. Las barreras que fuimos encontrando fue el poco acceso que tenía mucha gente, sobre todo la gente de los asentamientos, por problemas de movilidad, de repente por problemas económicos y gracias a las brigadas pudimos ver que había una mejoría en el acercamiento de los usuarios a lo que eran las actividades extramurales. Bastante la gente se pusieron las pilas y vinieron a vacunarse. Acá, alrededor de el 90% se vacunaron, tanto adultos, eh, mamá, eh, embarazada y niños. Considero que fue clave la sensibilización eh, para poder acercar a más usuarios a lo que es la vacunación, tanto del esquema regular como lo que es el esquema COVID. Hay muchas cosas que las comunidades alrededores o otros lugares, yo sé que necesitan. Y a través de proyecto únicamente, eh, uno puede lograr y ojalá que no termine acá y nos gustaría poder continuar con su apoyo para poder así llegar a muchos más usuarios a vacunación